Residentes en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad, preocupados por la situación del tanque de agueducto en esa zona, dado el visible deterioro que este presenta. La situación es eso mismo, todo eso piche, toda esa agua que se desperdicia por ahí, además que eso le hace daño, el agua va... Consumiéndose en el terreno y va ablandando el terreno, y puede también hasta bajar, eso y hasta la calle puede bajar. Y con el tiempo puede llegar hasta las casas, por aquí. Oh, que resuelvan ese problema, que resuelvan ese problema, ¿verdad? En numerosas ocasiones han hecho llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, y hasta la fecha no presentan respuesta a la situación. Haciendo caso comienzo A su reclamo Lo es que nosotros tenemos Esa, tú sabes, esa incógnita De eso todo el tiempo Botando agua, hace muchos meses Que está por el En ese caso, en ese Problema, y tenemos miedo Mi hija, porque al fin o al cabo Si eso lo abre trinchera Afectados somos los que quedamos Aquí alante del tanque Entonces quisiéramos que los las autoridades de INAFA de la capital, porque los que están aquí no, no se sienten capaces para arreglar eso, pero que la, las autoridades de la capital regresen aquí, vengan y vean el problema y le den, lo pongan en acción, porque ya le hemos hablado muchas veces, muchas veces, pero nadie viene a, ver, la, la, a ponerle esto a eso. Para NTN, su noticiero regional. Yoani Paulino.